Hermoso conjunto para niña. Espero que les guste el paso a paso de este hermoso proyecto. Aquí le dejamos el patrón de la blusita y del short. Previamente cortada la tela del short, como se muestra aquí. Y la blusita. Aquí se muestra el patrón de la blusa y del short. Comencemos primero con la blusa de la parte delantera que se le va a hacer como un doblez, le pasamos costura en esta parte listo, ya la costura, le abrimos el plice aquí es donde vamos a colocar los botones y le colocamos la parte trasera y pasamos costura a los laterales, listo Ahora vamos a colocarle la manga. En el patrón se encuentra las medidas. Pasamos costura en esta parte y en esta parte. Listo. Ahora la vamos a colocar de esta forma. Pasamos costura. Igual del otro lado. Listo. Volteamos y así nos queda ahora vamos a colocar en esta parte overlock en ambas manos en la parte del cuello y en la parte de abajo queda de hermosa, ahora en esta parte también le pasamos a y en esta parte vamos a colocar la elástica 54 pasamos costura y la colocamos de esta manera listo Así nos queda de hermoso, colocamos tres botones, precioso. Ahora pasamos a costurar solo en esta parte y en esta así nos queda del cómo verlo. Abrimos y Y así nos queda vamos a colocarle unos bolsillos 18 centímetros en esta parte y esta 9.5 marcamos 8 y 9 para el bolsillo, lo hacemos de esta manera, fíjense bien pasamos costura y cortamos